de regreso en este contacto diario en el día de hoy que es jueves primero acordarte. de agosto del año 2019 es el momento donde nosotros como cada jueves recibimos a nuestro amigo Ramón Antigua donde tenemos la oportunidad de hablar de política a otro nivel, pero antes yo quiero recordarle que tanto Sergio Antiguo y nosotros, pues así siempre bien panchado, bien apuesto, gracias a que llevamos nuestra ropa aquí a la lavandería Duarte la bienvenida como cada jueves a este espacio a Ramón Antiguo saludos señor, bienvenido gracias eh... buenos días no tenemos sangre, eh, vamos, Aurelio, vamos Aurelio. a tener sangre nueva, sangre nueva uh. De... Dice que En este país, bueno, aquí siempre hay sangre nueva Aquí sí, robamos que vamos, la sangre que diariamente que Vamos a tener sangre nueva sí, bueno, eh, Acá hay transfusión diaria Hay un problema con eso de sangre nueva wow. Uno dice que sí, otro dicen que no eh, Vamos a ver entonces realmente lo que puede pasar Si esa transfusión si no es, una efectiva. es efectiva wow. Antigua eh, Un ingrediente nuevo No voy a decir sangre Un wow. ingrediente nuevo eh, que, se todo suma, que todo el mundo lo sabía pero se no se suma, había declarado se suma a la eso igual como tú te enamoras en el barrio que sabe todo el mundo que tú te enamoraste de una muchacha Menos pero la se muchacha. lo la muchacha a la política y específicamente es que eh, en lo que está pasando a lo interno del PLD ya son siete los precandidatos que hay en el PLD porque mucha gente habla de los precandidatos y se le olvida ¿Qué? se le olvida que Leonel Fernández Reina es precandidato eh, Víctor es eh, un, eh, un, eh, un cristiano se, Oye y lee la Biblia Y no sabe que el 7 es un número bíblico No son 7 candidatos eh, Tú dices que eh, <risa> <risa> Así es que Son 7 son ya los candidatos Con el que se le sumó en el día De ayer Y quisiéramos nosotros pues oír La opinión de Ramón Antigua eh, Con respecto a, a esta sumatoria De el ex ministro de Obras Públicas Gonzalo S. Gonzalo Castillo, quien pues renunció en el día de ayer, o sea, una, una renuncia que va a ser efectiva a partir del día 5 de agosto para eh, sumarse de inmediato a lo que son los aprestos, con la intención de eh, aspirar a ser el candidato del PLD en las próximas elecciones. Antigua, usted que es el político aquí, ¿verdad? Mm. No el político va a De ser la colección. Eh, ¿Perdón? Sí, sí, De, Entonces, <ríe> de Barres, sí. Entonces es <ríe> un en los medios, ¿verdad que sí? <ríe> sí. <ríe> La, ¿Qué opina Ramón Anteo con respecto a esta a esta nueva situación? Digo nueva situación que se va a ver a partir de hoy en el PLD, que yo tengo mi percepción y que después de su opinión yo voy a, a dar mi opinión. Víctor, Adelante, Repito lo que, Ramón Anteo. que no quería preguntar lo que te metido ahí. Eh. Eh, mira, yo quiero, eh, eh, Víctor, doctor, amigo inteligente, me permita. No quería si no quiera gonzalo castillo no, va a gozar eh. <coughs> gonzalo gózalo. Sí. Eh, mire yo quiero llamar a la, la, a la ciudadanía al pueblo de san francisco de macorís yo no sé si será porque no soy tan tan tan yo no soy tan cristiano tan religioso como para poder llamar a esto pero como ciudadano Miren, en san francisco de macorís está gestando una, una como un aisionar de violencia de, de conflicto y entonces si desde la capital no están mandando tanto conflicto tanto problema Creo que com debemos comenzar, <coughs> dicen los religiosos, a orar. Pues yo no sé qué hacer, porque miren los últimos, en el último el mes pasado fue un mes de, de, de, de sangre, de, de, de noticias desfavorables, gente matándose, atracado, muerto en accidente, personas que llamamos, de alto un diario nivel. La gente venía antes en la época de Balaguer, que, que era semanal, que siempre todo el suceso que se ponían. Ah, suceso, así, o sea, muy ensangrentado y con mucha violencia que no es que la que generemos nosotros, sino situaciones que se presentan. Y creo que, que debe, debe haber algún, eh, algún alguna situación en algún momento en que comencemos a pensar, los religiosos, los impíos, los, eh, ahora mismo vienen la gente de, del gobierno y dicen que van a hacer un puente y de repente lo, lo, la, las instituciones o organizaciones de protesta y de reclamo con valor, con, con, con autoridad y derecho a ello, que no, que no sé, o sea... Como que se se está gestando, estamos viviendo como un ambiente de, de, de eh, tosco, eh, áspero, fuerte y sí. debe llamarnos a de verdad. Yo no sé qué hacer. No estoy proponiendo sí, qué te, hacer, porque escúseme, no sé tira, qué. Escúseme, que usted comenzó eh, muy muy bonito. De verdad que sí y así espero que usted termine. Usted sabe que, cuando usted mencionó orar, si yo creo que la palabra es orar, porque orar este es reflexionar, reencontrarse con usted mismo, autoanalizar, si pensar que realmente estamos viviendo situaciones difíciles, llame, aproveche y llame a que, si eso es lo que tenemos que hacer, es orar, es reflexionar, es reencontrarnos con nosotros mismos, para ver si de alguna manera nosotros eh, podemos encontrar ese camino que todos. Debemos eh, eh, seguir para evitar que la sociedad siga tan convulsiva, tan agresiva como en los últimos tiempos. Hemos es, esa pensado. es la palabra, eh, como una agresividad, una desconfianza en nosotros mismos, una incertidumbre. Y tiene que llamarnos a, a, a preocupación, tiene que llamarnos a esa reflexión que tú dices, que me uno a ello, a esa, hora, a esa cadena de oración. Pero lo que quiero decir es que quizá la cadena de oración no sea cada cual en su casa a, a, a, de manera individual yo no sé que las iglesias eh, hacer una gran concentración co, eh, en San Francisco de Macorís en el estadio y que para oremos que, por para eso que yo no sé que que, tenga oposición a esa que, reacción que estamos sí hablando. o sea algo tiene que, que, que hacerse para ponerle como esto no podemos ponernos las cosas de Dios no estoy planteando eso no son cosas que suceden pero a la verdad que estamos viviendo un momento como de convulsión complicado contaminado agrio, áspero, de conflicto y tiene que tenemos que ver las autoridades no, esto no es un asunto del gobierno, es nosotros como ciudadanos, porque aquí siempre ha habido muertes, sí, siempre no ha habido gobierno, suicidio homicidio, pero es que ahora como que está muy cargada muy cargada la, el, el, el tiempo el momento, sobre todo para San Francisco de Macorís eh, independientemente de que muchas cosas se quieran tapar y se tapen a la verdad que estamos bien un momento como de mucha dificultad, por lo que llamo a la sociedad de San Francisco de Macorís, al pueblo de San Francisco de Macorís, a, a ver, a buscar eh, vías que nos permitan por lo menos tener un poquitito de fe, de tranquilidad, eh, de, de, de, de, de solidaridad, de dolor humano con los demás eh, ciudadanos que convivimos en esta eh, productiva sociedad y provincia de Duarte. Y hablando de dificultad, la dificultad que va a enfrentar el presidente Medina... Mira, eh, al salir para acá, acabo de ver, eh, termino de ver a un candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana diciendo que el presidente eh, les dijo, les dijo en la reunión del martes a los seis, con lo que se reunió, les dijo que tuvieran en cuenta que, podían que iban a aparecer, podían aparecer más candidatos. Más de siete. Y le dijo, y le mencionó a Gonzalo Castillo y le mencionó al de turismo. A Francisco Javier García, a Francisco Javier Francisco Javier. García. Le, le mencionó. Ya salió Gonzalo, ayer jueves. Es posible que salga, que pudiera salir el, para romperlo de lo bíblico del doctor, de siete, ah, sí. pudiera salir... Eh... Sí, para que no mezclar una cosa con la otra. qué no? Y como el Consejo Nacional de son ocho, sí, y eso exacto. le da al presidente la oportunidad de tener, de que su voto valga dos, sí, sí, sí, eh, pudiera ser sí. que se llegara a ocho. Pero hasta ahora hay siete candidatos. Eh, yo eh, le comenté a ustedes en algún momento que hace tiempo, más de años, entendía que el candidato que más representa los intereses y la continuidad del gobierno de, Leo, de Danilo Medina es Gonzalo Castillo. Decía y digo ahora con más fe que Gonzalo Castillo tiene un, como perfil o dentro de su perfil tiene algunas cualidades que le garantizan ser eh, el, el beneficiario de, el beneficiado de, de, de, de esta gestión de herencia. y de esta herencia, el heredero de, de esta gestión, porque Gonzalo Castillo, a diferencia de, de los otros candidatos, puede venderse como representante del sector empresarial, porque sí. lo es un sí. empresario, puede venderse a diferencia de otros de otros candidatos. Porque lo es, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana y por vía de consecuencia miembro del comité central. Uh -huh. O sea, quizás en las bases es un desconocido como candidato, pero en la cúpula del partido es una, es una autoridad. Pero también es el, el, el funcionario que mayor cantidad de obras, o sea, es el representante el de, la, de todas las el pueblo, obras. El que más cara de tiene del pueblo que tiene, o sea, Es el que el que va presentando mayor cantidad de, ca, de, de obras hacia el pueblo. Porque todas las obras de infraestructura que ha hecho el presidente de, de la República a nivel nacional. ¿Quién va? Quien la representa, quien la discursea <risa> es eh, sí, sí. Gonzalo Castillo. Pero de igual manera tiene también, y eso es parte de, de, este, de este plan, eh, es el que está manejando los presupuestos más grandes que tiene el gobierno. Ay, mamá, sí. Él maneja el presupuesto de obras públicas. Él maneja indirectamente dos presupuestos, que es el presupuesto de la OISOE y el presupuesto de, de educación respecto a Al, las, las construcciones. construcciones. Por dos situaciones. Recuérdense que un momento en que la OISOE tuvo un gran escándalo con el hospital de Darío Contreras, sí, creo. Sí, que sí. se gastaron 682 millones ahí, de pesos en una reparación. Ahí, ahí Entonces, que, de ahí que, salió el director de, de la OISOE en ese momento. Eh, ...disparado por ese, eh, eh, esa denuncia de, de actos de, de, de, de corrupción. Entonces el presidente de la República optó por dirigenciar ese presupuesto a través de un hombre de alta confianza de él. Pero sobre todo de un gran gestor. Sí. Debo decirle que Gonzalo Castillo no es ingeniero. No, y eh. se ha manejado y se maneja en los medios de comunicación y cuando tiene que hablar de las obras eh, que construye él, el eh. gobierno... Mejor que muchos de los ingenieros que han dirigido a obras Muy bien. De Eso es dentro okay. del perfil que tiene Gonzalo sí. Castillo. Ahora déjeme, déjeme, eh, para ir por parte, ¿verdad? Porque estamos describiendo a Gonzalo Castillo como, eh, como el gran salvador de esta situación. Lo que no, yo quisiera que antigua, nueva, eh. lo que, yo era que antigua me dijera, cómo, si es Danilo Medina que lo va a señalar, si son las primarias donde va a salir el candidato, bueno, del que va a enfrentar a, en las primarias que va a enfrentar a Leonel a Fernández, eh, que están aquí ya al doblar la esquina, o sea, cómo Danilo Medina le va a vender, porque eso que usted dice, bueno, Gonzalo Castillo es la figura del Comité Central, del Comité Político, y esas, todas esas bondades que usted acaba de señalar. Pero a nivel de la base del PLD, ¿cómo Danilo lo va a infiltrar? ¿Cómo se lo va a vender cuando tiene detrás seis candidatos, que la mayoría tiene una cantidad significativa de tiempo haciendo un trabajo al interno del PLD? Muchos de ellos, con una estructura ya hecha, cuando digo muchos, no pasan de dos que son, por ejemplo, el caso de Andrés Navarro y el caso de Domínguez Brito, que son los que se han mantenido haciendo una labor constante a lo interno del PLD. ¿Cómo ahora Danilo Medina? Porque lo que, se, lo que se vislumbra, lo que se comenta es que el candidato, el, el delfín, como decía Alberto el, el, el, el martes, de Danilo Medina, pudiera ser Gonzalo Castillo. Porque no es verdad que Gonzalo Castillo se va a arriesgar a aspirar ser el candidato si no tiene el apoyo la, la que, no ha tenido, que no han tenido los otros, como lo tiene Gonzalo Castillo del presidente Danilo Medina. Ahora, ¿cómo Danilo Medina Antigua le va a vender a la base del partido a Gonzalo Castillo cuando hay seis que han salido a políticos con mucho tiempo? Lo que sucede es que aún, o a pesar de ese mucho tiempo, esos seis, tú sabes que no han podido arrancar, <risas> no han podido despegar. Y tienen pocas cosas que exhibir como exfuncionarios, y lo, y lo que pueden exhibir como que no es ruido. Y entonces lo que pueden exhibir no, tiene, el, el, no causa el ruido, no tiene la fuerza, el impacto en la decisión de votar a favor o en contra de ellos, como el caso de, de, de Gonzalo Castillo. Pues, Recuerda que no estoy valorando ni siquiera cuál es mejor. Cuál tiene más cosas que exhibir y cuál puede merecer más fácil el apoyo total. De, del presidente de la República ¿Por qué Recuerda Pero no le dice a Gonzalo que salga antes. Recuerda también, porque es seguro que el presidente maneja las informaciones, los números, de que esos cinco sumados no pueden hacerle frente a un Leonel Fernández. Recuérdate que Gonzalo Castillo, repito, tiene siete, ocho años prácticamente como ministro, supraministro de, de, de, de Obras Públicas, con una gran gestión que exhibir. civil. Los otros tienen años, en el caso de Radamés Segura, uh -huh. no en las la pasada, la pasadas elecciones, en la 2012, ya era candidato. Mira, Demito mira, no, Clem, Clemontá no de lo sacaron de un expediente. Radamés Segura lo sacaron de un expediente. Eh, el, el, el presidente del Senado, ese nada más vota a su mamá, su papá y quizá un par de hijos de él. Nada más. Eh, ¿De cuál es el otro? Los únicos que pueden recibir algo es eh, Domínguez, Brito y... y... Y Navarro, y Navarro les, el, el que el que siguió a Navarro le sacó siete pendientes. Y te dime, digo, y te digo ah, y, y entonces te quedaría el eh, Domínguez Brito. Este Domínguez Brito no es de la alta confianza del presidente. Ay, es, fácil, es muy ¿Mm? santo, es que fácilmente de, le de, Domínguez Brito le... es una persona que <ríe> en este mundo pudiera decirse que es tan serio, sí. que pudiera ser, que mirara cuando, para el lado de quien lo apoya y Entonces Exactamente. Cuando el fiscal comienza a buscar tema, gente, él mira re, para otro lado. Recuerden también <risa> que esto, y es, es quizás lo, lo más importante, el presidente de la República, Danilo Medina, ha logrado, como estratega, que lo ha demostrado que es, ha logrado unificar a seis para que apoyen al del. Sí. Para que apoyen uno. Esta reunión y no los seis han dicho, apoyamos el que tenga mayor número. El día, creo que el 7 de. Eh, el 22 de agosto. El 22 de agosto, El 2 de 5, 7 de agosto, perdón. Creo que es que se va a hacer una encuesta de los siete Y la el Estamos acuerdo de ellos. Días, ¿A cinco días de eso? Estamos no, pues primero, de septiembre entonces. Ah, ok. Pues ya, ya Porque es ya, un eso, mes, es un mes. Esos números están guardados. Van a tener un mes. <risa> <risa> eso no hay que publicarlo, Un, un tan mes guardado. de trabajo. Entonces, ellos acordado con el presidente de la República, eh, licenciado en Medina, el pasado martes, acordaron los seis con él. Que el que tenga mayor puntuación en una encuesta que se hará, creo que es el, el 7 de septiembre, un mes después del martes, ese será el que ellos, los otros seis, en este caso, van a apoyar. Y estuvieron de acuerdo y lo apoyaron. Esa, esa, esa propuesta del presidente de la República. De forma Eso que era hizo falta... en facto, escenario, que habían seis sí, nada más. Pero que te repito, que el presidente le había advertido, recuerden que pueden aparecer más... Entre ellos, dice Radamés Segura, que es candidato, que no es danilista, que dice ser, no ser leonelista, y él mismo admite que Temito Clementats y él fueron los que hablaron cuando el presidente habló de que en esa reunión de que podían aparecer más. No. Y ellos fueron los únicos dos que dijeron que no había problema. Entonces aquí eh, eh, algo a valorar a favor del presidente de la República es la estrategia, la efectividad de la estrategia que ha, implicado, que, que ha aplicado. Y es el hecho de que él ha sido capaz de poner a seis a que puedan operar a favor de uno Entonces, no estamos, define okay. cuál estamos Ahora diciendo bien. estamos diciendo ah. antigua que lo de Gonzalo Castillo oye en un mes más o menos sí, en un, sí, mes, un mes de trabajo se va a hacer una evaluación y como dice dijo Danilo el que, se, el, que el que tenga mayor más, puntuación. ventaja para la mayor puntuación de esos hoy siete Va a ser definitivamente quien va a enfrentar en las primarias a, abiertas a, a, Leonel. a Leonel Fernández Reyna. O sea, con Gonzalo, el apoyo de los que, otros seis que, que Gonzalo Castillo, podamos estar, eh, podemos estar en este momento con Gonzalo Castillo ante un fenómeno político que un mes de salir a ruedo político con un precandidato se va a llevar con rana a los otros seis en popularidad. Esto o sea, no es sí. un fenómeno político. Sí. Tú, tú lo se lo puede ya. presentar. Sí, no, no, yo pero... te estoy haciendo una pregunta, yo no estoy sí. dando nada. Yo creo que es. sí. Yo creo que sí, pero te repito, Yo no, no estoy dudando, o sea, pero no, no es, pero el, es el liderazgo per, del que, pero está, oye, que se está poniendo ahí. Tampoco va a ser un liderazgo no, o un fenómeno creado por el marketing. No. Es por, el, por lo que definía al principio, el perfil que tiene el, eh, o o el, o sea, el ciudadano respecto de, a los te, demás. ¿Es de un liderazgo candidatos. real? Sí. Bueno, sí, pues, no, no, no no, ah, no, no, no, no. Te estoy hablando de las obras, de lo que él tiene que exhibir, del perfil de él con relación a los otros seis. Ah, que no te lo comparo con Leonel Fernández. No a ah, que no te lo comparo con Leonel Fernández, Leonel Fernández te lo comparo con los otros seis, pero con que, los iguales pero, a él. Pero eso que ha hecho Gonzalo Castillo son obras del Estado, de, de ah, del gobierno. Que ellos y, los seis. Y también, ah, y sus acciones también, eso es parte. Porque Esas Gritos. acciones también la puede, no las pueden exhibir los otros candidatos, que es como parte del, no, del gobierno no, del No, porque Domínguez Brito no puede salir a exhibir la, a la circunvalación. De, de, Pero de la, sí a defender de las acciones del gobierno del PLD, que aquí sí, representa. ¿Es sí. eso te Pero lo que te digo es, ¿quién es el candidato? ¿Quién es el de los candidatos que tiene mayor cantidad de obras que en su gestión, en su administración, en su ministerio, oiga, ha realizado? Es Gonzalo Castillo. Y lo que te repito es... En lo que no podemos pelearnos es eh, cuál va a si a quién apoya o quién va no apoya a Danilo. Señores, ¿Por qué? ¿Por Pero, oye, señores, porque oye, porque ellos. Ellos que van a ser supuestamente los perdedores han oye. admitido porque no han salido, no han salido como Leonel contra los seis. Oye. Ellos han salido los seis a buscar una posición y el que la tenga ganada. A eso van a apoyar los otros seis. Sin embargo, el que dirige eso mira, es el presidente. Seis, me de siete. Amigo. Oye, Es que seis vi, van vi, a acompañar sí. a uno. Mira, es mira, siete, mira, es mira. Entonces, <risa> lo, que dijo, lo que dice eh, van Antigua tiene tanto razón. Señores, en el discurso de ayer, nadie notó la incoherencia de, de Gonzalo Castillo. Nadie notó las manos nerviosas de Gonzalo, de Gonzalo Castillo. De una garganta que no pasaba ni pronunciar bien, ni arengaba como un candidato... A una, a una presidencia de la república Ni se vio como un político De, de, de fuste, de talla La gente solamente vio El, el Vio la pantalla que estaba detrás Con los camiones haciendo talvia, Con las circunvalaciones Con las construcciones con la, Eso es lo que estaba viendo la gente La gente no, no notó Nada de eso Nada de eso lo notó. Por eso que le digo, doctor, que, Aquí no es con discurso pero, que se gana. Pero oiga, pero son, una co son cosas, son obras que, la que en las que él ha sido actor Exacto. principal, importante <risas> para, la, para la, la, la construcción, para que se dote al país de esas obras. Entonces, por eso le digo, ellos, ellos que pudieran ser los perdedores, por lo que nosotros pudi pudiéramos estar peleando o defendiendo, ellos han llegado a un acuerdo, ellos... Acuerdo con el que no pudieron llegar con Leonel. Acuerdo con el que no llegó Leonel con ellos. No. Y el presidente de la República ha sido lo suficientemente inteligente, ha sido lo suficientemente hábil como para poner los siete a trabajar en la misma línea y al final del túnel decir es uno solo el que va a cruzar. Y los otros seis el compromiso de apoyar a ese siete. ¿Y si uno, por pura no? coincidencia, por pura coincidencia, Gonzalo es el número siete. Y es el siete de la suerte como diría la gente <risas> hoy no, y hoy, pero y hoy, es y hoy sí porque pero eso si no antigua, sale si no sale el de turismo pero, porque recuerden que el, pre, antigua, el, el de turismo pudiera salir en sí, la sí, próxima no, semana no, sí. finalmente antigua y si uno o dos de esos eh, se revelan cómo así? le pasa como a Leonel. No, Se revelan o sea que que lo que no, dije, dije, dije Diego. No, no, porque recuerda ¿Eh? que ellos acordaron el verdad. martes. El presidente habló el lunes y el martes se reunieron ellos seis. Pero ¿Garantía de acuerdo? Con... Sí, sí, hay, ¿Eh? hay, hay, hay, sin ¿Eh? escribirlo. Oye, La mira. Sin firmarlo, es sí. oye, oye, le pasa con a ¿sí? Leonel, que siendo presidente del partido lo trataron como que fuera el presidente del PRM. Entonces. Porque qué que los, otros, los seis que salieron adelante, con... señores. Recuérdense que hay, hay candidatos ahí desde hace ocho. Años que aspiran. De su vida, entera. Y no han podido arrancar, del, pasar del 1%. Oye, claro. ¿Quién va En, en, en Oye, elecciones, en votos. Tú vendés a Pérez en una suficiente. campaña duro. Tú ¿Sí? vender a Demito en una campaña duro. ¿Quién va, ¿Quién va a enfrentar a Ronel Fernández <risa> a, <risa> en, en la primaria del PLD? Yo entiendo que va a ser Gonzalo Castillo. Eh, yo, también, yo me uno ahí. Eh. Para, para El que enfrentarlo la... en esa convención. Y, y ahí no me atrevo a decir quién va a ganar, el las, pierda quién va a ganar la El que paga la parrillada. Lo que sí le aseguro es que en esa convención el candidato Atención, que muchacho. salga, que compita con Leonel, el candidato, que, la el candidato que compita con Leonel en la, y salga, ah. eh, en, la, en la convención contará hasta el día de la convención con el apoyo total y restrito del gobierno de la República ah, Dominicana, usted, que es el gobierno del PLD. Usted, sí. usted dice quién va a enfrentar a, a, a Leonel Quien Fernández, salga conviene, que vaya a enfrentar a Leonel. Va a ser Gonzalo va. Castillo. Lo sí. que usted no dice que le pueda ganar. No, no, el estado, aseguro, no, no, no a, a okay. el estado completo le va a ganar a Leonel. No, no te lo aseguro, no te lo aseguro, no me atrevo a pronosticar eso. El Estado completo le va a ganar a Leonel. Usted lo vas a seguir analizando y vas a pronosticarlo el próximo jueves. No, atención muchachos, Vito no lo va a pagar la parrillada. Pero que es el que tiene mayor, ma, ma, mayor averaje, mayores posibilidades de, sacar, de salir como el, el contrincante de Leonel Fernández, lo es Gonzalo Castillo. Le, le, le voy a decir esto, la lápida de Leonel Fernández dice Gonzalo Castillo. Antigua, gracias una vez más, como cada jueves, por compartir con nosotros este segmento, hablando de política a otro nivel. Tú hablaste de parrillada. Ajá. Eh, el, Tú la vas para acá. el próximo jueves vamos a, a, a, ¿A, a, estru no, eh. a, a estructurar <ríe> esa parrillada, vamos a ver a la apuesta que vamos a hacer. Vamos a la pausa y al regreso, venimos con los principales titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy. Gracias, Antigua, por estar con nosotros que 9? tenga siete costillas vamos a la pausa y ya regresamos <risa>